Oye, buenos días. Estamos ya al aire en Chetumal TV, eh, Cancún Channel, Contrapunto Noticias, todas las plataformas de Grupo Contrapunto. Estamos en el café El Buen Trato del señor El Amable, ¿no? El amable. <ríe> <ríe> eh, presentes en los amalitos. Antonio Trejo Mendoza. ¿Sí? ¿Sí? Manuel Ponguera Reyes. Monciano Martín. Eliseo Baena Alame. Alfaro Yam Podemos es? llamar al, al amable para que se presente. Sí, también, también al chino. <risa> <La madre. risa> eh, aquí, co co comúnmente, en Felipe Carrillo Puerto, en esta cafetería, el buen trato que está en la gasolinera, que es una de las más antiguas, ¿no? La fue la primera, ¿no? La primera gasolinera de, de Felipe Carrillo Puerto. Y Desde aquí, todos los días, no sé si los domingos también, pero casi todos los días, no es que todos los días, a, a partir de las 7 de la mañana van llegando uno por uno. Y se van juntando, a veces llegan a juntar hasta 15, creo, ¿no? Sí. O, o se van rotando, ¿eh? llegan unos, se van otros, ese rato ya habían 12, 13. Sí. Hoy. Y, y aquí se cuenta de todo, ¿no? Sí, y nada más te quiero dar el, el, la respuesta del, del amable. Que dice, sí. ¿por qué? va? Ahí estamos pidiendo que te presentes. ¿Para qué? Si le funciona servirte el café. <risa> no, no, para, de... para que lo conozcan, ¿no? Sí. Para, que lo conozcan, <risa> para que lo conozcan. Además, además, además el es, el letiche. <risa> ¿Es el letiche. Es letiche, es letiche. ¿Es ¿Cuánto se mete? Sí, aquí hay gente que llega a 6 de la mañana por las actividades que tiene cada uno. ¿no? 6 de la mañana, 7 se va, llegan otros 7, 7 y media, 8, 9 de la mañana y así. Ahora es a las 10. Ahora, a ¿Hasta, hasta qué hora se, se van? Ahora diez, van hasta once, a las 11, así están. ¿Sí? Pero van y vienen, ¿no? Sí. Sí, sí. sí. hay gente que ¿Quién no. Quiere... ¿Quién llega regularmente tarde? Los funcionarios los funcionarios públicos, <risa> los regidores. Aquí ya están a despachar desde las 9. Desde las ya están filmando. ¿Y desde cuándo se juntan? ¿Desde qué año? ¿Tú no? crees pues, pues, que empezó esta tradición? con muy antigua. La gente grande, como yo le conocíamos, como Montes, Ré, Lala, Papá del Amable. ¿tú? Era gente que su fobia era el café. Salía de la madrugada, ¿sabes? Juan de la Cruz, Juan de la Cruz. Entonces, pues, pues como que lo fueron heredando. No sí, porque este negocio era, era del, del papá del, del amable? ¿no? El papá del sí, amable. Lo conocen como el frente, chino, ¿no? Realmente. chino, Estaba allá enfrente. Allá. Todos, papá. O sea, por no, decir no, él, no, él es el verdadero cafetero. Ah, okay. Este, que, pues. ¿Lorito? Sí, pero fue como un centro de, de, de recreativo, vaya, de tertulia local. En, en algunos cafés de, del país, ya no solo de Quintana Roo, en algunos cafés a veces se, se fraguan cosas y, y, se, y se llevan a cabo, ¿no? Aquí, ¿qué, qué se ha fraguado? En la mayoría ya tiene celumbre Mérida, el IMPALA de Mérida, este, Colón, Mérida. Portal de Veracruz. Ahí el, el, los, los principales actores políticos se los reúnen. Los finales de ¿Sí? el En el, Cancún, el, el, el primero fue el Café Nader, después el California, y durante muchos años, hasta la fecha, el... el el que se llamaba Andrade, no sé cómo se llame ahora. Andrade. Sí. Andrade, que, que lo hicieron famoso los perredistas, era la cueva de los perredistas. hay un Andrade también en Playa del Carmen. En Playa del Carmen hay un Andrade también, pero, pero ese café inició como Don Cafeto. como Don Cafeto? Don Cafeto se asoció con Miguel Ramón y después se pelearon porque... Allá el Andrade. Porque ya conocen a Miguel Ramón. El Andrade. Lo que es el Andrade ahora. De playa. De playa. De playa del Carmen, sí. Ahí en otra esquina del ayuntamiento. cafeto Y en un cafeto claro. en Chetumán creo que el primero fue el Café Quintal. Ah, sí. Milagros también, ¿no? Milagros que ya lo van a decir. Pero aquí Mi compadre fue el Quintal. El Quintal. Porque se bajaban los gobernadores. Se bajaba a Chucho, se bajaba a Mario ahí, ahí en el quintal, que estaba. Pues en A un botado del pero, cinema Ávila sí. Camacho sí. efectivamente, el 22 de octubre con la Héroes. No, aquí precisamente platicamos de lo que se suscita en nuestro municipio, en otros municipios. Tratamos de converger en algunas ideas, tratamos de coadyuvar ¿no? con, con el orquesta turco claro. este. y, y, y se cotorran, se juegan entre ustedes. Y también, ¿no? <risa> <risa> <Sí>. <risa> Hasta no el amable también. <risa> no, no, no, no, <risa> El, el la, en la confrontación de ideas aquí es libre y abierto No importa que, y... que, de qué partido de, no, de, no. de, de, no. de qué religión venga. Antes eran bristas, ¿no? No, nunca ha sido Nunca ha sido un Pero julio. No, el julio. No, no es julio. de julio. de julio. por eso de julio. julio. una regla de julio. Lo que se diga en el café, aquí se queda. ¿Quién es tu boca? O sea, no puede haber toma No puede haber pues, no tomado después. Dale, dale o, conoce, o no puede trascender, o no debe trascender. Listo. Aquí ah, no se no trata todo. De Porque lo que te dicen aquí, aquí ninguno tiene los volver Yo nunca he visto a Julio que diga algo. No que lo tiene. Es de los que llegan tarde. No tiene por qué trascender lo que se dice acá. Claro, claro. Dijera, claro, no, no, no. sí, mi mamá, hasta las callando. ¿eh? Sí, bien, ¿no? A él sí, él sí lo hizo. ¿Cómo se llama este? Daniel. Daniel. ¿no? Daniel a Daniel sí lo he visto que está jodiendo a todo el mundo. ¿eh? Daniel Pereza, <risa> pero es uno de los líderes de la CTM y el sí. que inundó de mototaxis. Yo, yo no, los, de... Este, no los pliego ahí, solitos se friegan. Es, es, el eh, el es el que hace plantón. Es el sapo, ¿no? ¿verdad? Es el es líder el sapo, de, los sapo. De, los mototaxi, <risa> de la mototaxis de la CTM. Ah, sí. <risa> No, se está en el no, catel. El catel. No, el me... con Pedro haces pero Pedro haces no, pues, lo hizo un lado. No, la la, sea, Santa María. Es, lo agarraron ustedes. Ahorita el cartel <risa> tiene un chingo de lana, ¿no? Sí, pero el ellos, ellos, ellos. Ustedes el no? Lo que pasa es que Daniel ¿no? no entendió de que iba a tener lana, digamos, saliente el y él, él, se salió. Calculó mal Calculó mal No, yo estoy en la Federación Estatal de Trabajadores de Canarro, que es... De la Catem, la Catem de la Confederación. Ah, ok. Pues o sea, pertenece a la Catem, pero... Mm. Es pues la Federación Municipal. Ahí, el mío, el mío. Hey. ahí está Ahora, el amable. Ellos, ellos eh, están allá. El chino. el chino. El famoso chino. Saluda a las cámaras, chino. No, no, es, es el amable, el amable. <risa> Los volquetes del liceo están no, allá pero, en la Catem. Es que ah, me, sí. Eh. Me bauticé el amable. ¿Quién? El Pablito Tamayo, Ah, ok. Eh, eh, es este cafetería el buen trato de Cusuel. Y este le puso es la amable? rata. Se burla de esos cabrones. Pero no se llama el buen trato. No, no, no. Está chilando, no, está chilando. Ah, café Caribe, pero, sí. pero, no, pero suena mejor el buen trato. No, el trato. No, yo, yo, yo, amigo cuando, amable. Yo estaba aquí cuando le pusieron el título, el amable. y Era como las 10 de la mañana, estábamos todos contentos acá. Y se le ocurre empezar a quitar las sombrías, porque ya se había enojado y se quería ir. Y empieza el sol a caer. Y agarra a Pablo y dice, y ahora y dice, es el amable. Que papi, te está tratando nos levantamos y nos, nos dejó sin Una vez, una vez, Alvaro me dice, o oh, me tienes o me voy. Y me Sergio y yo digo, en su caso quería ir. Razones, tiene razón. <risa> Oye, lo, lo vetaste un tiempo, ¿verdad? <risa> ah, o sea, ah, se vetó, no, Se acordaron mandándola. <risa> ¿Cuánto, pero, tiempo, pero, ¿Cuánto tiempo estuvo pero, vetado? Te digo algo, te digo algo. Hay algo. así, algo que muy poco he contado. Cuando vino la influenza los negocios cayeron. Sí. ¿no? Y vino a la vez en la madrugada a vender. 2009, ¿no? 2012, ¿no? 2009. La, la influenza fue en la madrugada. Vino, vino, ¿no? a vender ¿no? Y se asoma él. Estaban empezando los celulares, más que eso no tienen celulares. Me empezó a llamarlos a los carreteros. Y vinieron a tomar café en la mañana. A partir de ese año de fecha, Habla la mañana. Un domingo me atreví no no puedo ser daño el domingo por ya eres clavo ni así le regala un café al no, no. porque se porta corta también. has tenido que corretear a alguien para que te pague bueno es que no vayas a hablar de esto ella contagió a muchos así que ves él yo no doy pillado se ellos lo agarran oye pero se dan propina no, la propina se gana, ¿eh? no es la propina. Ni gracias. Pero si es escritor, ya, ya debe dar. No, propina. pero él empezó <ríe> este relajo de la, de la mañanita. Él empezó. En serio, se lo agradezco, cabrón. Ajá. sí, no puedes seguir. No puedes seguir hablando más de mí, porque ya le dije que habla mal de mí. Te quito mi libro, que le regalé a poquito. <risa> no, pues yo no sabe leer, No ¿Cómo <risa> no van a leer si quedan los libros? ¿Cómo que se Esa es la forma de todos los días, ¿no? Y luego entramos en temas de política... Pero ¿sabes en por qué estaba a jugar de, de, de esta manera? Clubes, ¿Por porque? porque yo soy que desde hace muchos años... Y 40, nos lo circulamos... 44 años... Circulamos en todo, Tirado a la basura... Que y loop, a mí no me, mm. me había ocurrido... A ocurrido... Pero primero borracho. Yo no siento con derecho tanto como esta, Soy con el no de ahorita. Ya lo No, ya lo saben. Pero, ¿cuál es tu origen? ¿La borral? ¿Dónde empezaste trabajando? No, no, no. no, no, no era federal de caminos. Ah, sí, no, no, otras cosas. La federal de caminos y dile lo que hacías. Pero yo ya tenía. No. De café. Era de madrina. Yo ya tenía. Café. Era sargento allá y se ponía la gorra y a ahora la patrulla Pero y, y los caminos. Ah. Yo ya yo tenía café. Aquí me aquí me colisionó y me llevaron. ¿Tu papá lo hizo, dolor? No, ese es logro mío. Pero, limón, pero, pero, Liceo, pero, pero, pero, pero, pero, el verdadero, ¿De cafetero, ¿De el verdadero cafetero, el verdadero cafetero, ah, ¿no? el verdadero cafetero, el chingo, es Lala, su papá. Él, Él también, más o menos, o menos, por allá le va dando, pero. a aprender esta chamba. Pero, claro. Bueno, dice que aprendió, pero. Se no, no, no. <ríe> queda lejos. <ríe> <Eso porque ríe> mi tenía, y crecido en Laguna Carabra. no creció, Pero ahorita, ahorita dice que obrador le paga a las muchachas y papá. Más contento. <risa> ah, están más contentos, están en, Dame, cabe, en los no, programas sociales. Acciónista. Porque cree que está contento, no paga no, nada. No, y, y del PRI, ¿qué fue aquí en Carrillo? ¿De ¿De el PRI, Hilario, Varela, ¿no? De vez en cuando se paran los campos. ¿Quién es? Ahí está, el PRI, el PRI, el PRI, PRI. Es fuerte, ¿no? Nosotros le hemos dicho que tiene que liderar bien. Diciéndole todo bien, como dice Eliseo. Esta es la y no lo vemos, no lo vemos como un no. adversario, un amigo, ¿no? Esco, eh, ha trabajado mucho con, con el PRI, eh, le dieron mucho al PRI, ahorita cómo está, ¿no? O sea, desgraciadamente los dirigentes no atinan a poder, ahora sí que reiniciar, porque claro. es lo que se tiene que hacer. Y lo peor, ¿de es qué se espejo que tienen PRI es la misma práctica que está haciendo el Sí, bueno, Morena, Morena, Morena sigue una, toda la línea. De, es una mezcla de PRI con sí, PRD. O sea, no es cuestionar Son las ratas que se tiraron del barco, el, el estilo de es, funcionar de Partido es, es, es, es una idéntica. El liderazgo de López Obrador es el que está manteniendo a fructe durante la corona. Claro. Pero, así es. Así pero es, es. es la figura de López Obrador no es el partido. También. Porque están haciendo las mismas ¿también? prácticas monolíticas. Eh. Ayer, ayer reí por ahí en algún, en algún Face. De que el, el PRI está dando las últimas patadas Pero el ADN quedó en todos los mexicanos Sí, claro, o sea, más de 70 años O sea, todos los que han pasado a, a, a tener cargos públicos Tienen el ADN priista o Se comportan como, como PRIistas Roban como sí. PRIistas Menden como, prínate, sí, acarrean sí, sí. como sí, PRIistas Acarrean gente como PRIistas Tenemos el bueno, ADN Y, y dice para que nos sí, libremos de esa herencia viadores. va a pasar años pero no no no no va a pasar muchos años porque ya la, la, <ríe> las nuevas generaciones que están empujando no, no, ya, no. ya no son de de la de ya la no, sí, no. ya no ya que o sea, no hicieron esas prácticas eh. pueden sí. y serían unas mejores o peores esperemos de que hecho bien. de hecho las nuevas generaciones que incluso se han in, este inmiscuido integrado a Morena y otros partidos son más panistas, los jóvenes, acuérdense que de aquel entonces eran más panistas y, y del verde ecologista en, en algunos casos, ¿no? Pero el pan absorbió una generación de jóvenes del 2000 para acá. Yo creo que eso que acabas de decir es muy importante, porque eh, el hecho de que los jóvenes en las cuestiones políticas nos va a dar un nuevo aire a todos, a todos, ¿no? Claro. Yo creo que las viejas prácticas de las que hablaba Trejo, por ejemplo, pueden quedar en el olvido con el nuevo actuar de los, de los jóvenes. Yo creo que eso sería lo Es muy real. necesario. El problema es que se, se motiven a participar. Sí. Porque es sí, una, sí. un problema. A nosotros nos tocó una generación en donde, quizás por lo del 68 y 71, la participación entonces, es muy activa en las cuestiones sociales. Mm. Porque estaba muy reciente. Pero sí. esta juventud de ahora... Ya pasó también que fue un cambio muy rápido. Fue un cambio de, de un mapa frío en toda la República a un mapa moreno. Está, sí, no hubo un cambio de, de De cambio de mentalidad. El cambio de puestos. Sí, sí, sí. Claro, del liceo. Sí, fue muy rápido. La Las verdad. nuevas generaciones van a ser diferentes. diferentes. Y ahorita, por ejemplo, hasta para ser cajero en Y aquí de Batilla. Sí. Gente más como, pero pero, pero no sé idea. si se han percatado. La, las, la generación antigua de jóvenes era muy idealista. Y la generación actual es más de negocios. O sea, sí, su, sí, su, ya su es, pensamiento ya no es tan idealista como, como los jóvenes de antes. O sea, el pensamiento de los jóvenes actualmente es de hacer negocios. Bueno, e, ese quiere, tema del emprendimiento les un tan rápido si eso fue abrupto? No te ¿Eh? para, pero entonces, ¿dónde, dónde queda...? Esa, esos principios básicos, esa ideología partidista, y por eso se va perdiendo sí, para ver. El trabajo político, yo me acuerdo en las madrugadas. No, si sí, sí, ahorita apretas un botón y estás avisando a 20.000 20 gente en un mismo momento. Antes era una hoja por hoja, una repartición por un rodillo. Sacando 500 o 600 volantes para salir a repartirlo y todo, ¿no? Claro. Era una actividad política y que al tanto. en las madrugadas <risa> los postes. Sí, sí, con María. Sí, es claro. Eso, claro. Bueno, bueno yo, no, yo hasta no, rotulé. Yo era una partida. No sabía rotular. ¿Cómo parece que Javier Novelo, el de del presidente? Novelo, ¿estás? Compañero. gran amigo. Buenos días. ¿Tú no tomas café? Terminando. Hablando de prisas, tú fuiste por el PRI, ¿no, presidente? Sí. el PRI 2002-2005, presidente municipal. ¿Y sigues militando en el PRI? Sigo aún no he renunciado en el partido. Entendemos que también hay una formación, pero también hay una crisis interna dentro del partido. ¿no? Los liderazgos creo que, como tú dices, han, se han transformado. Ya no son los mismos compromisos de formación adecuados que teníamos ya en el no. anterior. Yo soy egresado de ICADEP, que de capacitación política. Yo estuve en el también. Exactamente, pero se dejó y se perdió esta formación política. Más también hay que reconocer los errores que hicieron... Eh, administradores de elección popular que estuvieron elegidos dentro de partidos ¿no? hay muchas ideologías que hemos vivido y yo creo que eso hizo de que se pierda mucho la confianza pero la el democracia. propio PRI también ya ha perdido su sentido ideológico o sea ya no ya no tienen las nuevas generaciones o sea lo decía en lo general para todos los partidos políticos por ejemplo no vayamos muy lejos en esta insaculación que se hizo para elegir a los consejeros estatales de Morena, vimos a muchos que eran priistas, que, que en la campaña electoral trabajaron como verde ecologistas, y después de la campaña electoral, cuando se hace esta insaculación de, de consejeros estatales de Morena, lo vemos como morenistas, y, y, son, los que, y son los que quedaron en, en el consejo estatal de Morena. ¿no? bueno, que después derivó una... Es que una lo, controversia lo las cúpulas, vas a acá, pero no hay ideología ya, no, ya no. se pierden los principios y la ideología precisamente con ¿no? los compromisos porque a veces te formas en la actividad política pero estás inmiscuido entre la gente y tus compromisos son con la gente claro pues ya no puedes deslindarte de esos compromisos en cambio ahora tus compromisos hacen en las cúpulas y ya no tienen por qué imagínate tú por ejemplo Carlos Joaquín cómo llega ¿Con qué partido? Es un ejemplo. Pan, PRD, con qué ideología? ¿Y con qué compromiso? O sea, ¿Qué compromiso? Él, él, llega, fíjate nada más, según recuerdo. ¿Quién no le hago nada, Jamaica? El, que lo arropa primero es, es, este Agustín Pazave, que era el líder, el líder nacional del PRD. Agustín se sienta con el pan que no recuerdo quién era el, el dirigente nacional del PAN en ese entonces, y logran la gran alianza para Quintana Roo, con la que participa Carlos Joaquín. Llega Carlos Joaquín a la gobernatura, pero se declina más, o se cantea más por el PAN. Llega a ser incluso representante de, de, de los gobernadores del PAN en la CONAGO. Y al final, después del triunfo de López Obrador, o sea, después de que triunfa López Obrador y que él es representante de la CONAGO y todo eso, cuando se, se divide la CONAGO, y, y prácticamente la, la, la eliminan del escenario. Él se, se, se cataloga como gobernador este, civil, o sea, sin partido. Se repliega. Y... Se repliega, Pero todo su crecimiento político fue por el PRI. Sí. Sí, familiar, ¿eh? sí. ¿Qué ideología crees que tenga ese este, este gobernador? Pues la propia. <risa> <Sí>. la, <risa> la, <risa> la que está de moda actualmente, o sí. sea... Ahorita todo tiene una ideología de... hacia su persona. Agua para Semolino. Y, y, se y es que él no. tiene una tercera transformación, independientemente de la coalición que había salido. Después él, él hace una, precisamente, pacta una entrega del Estado. Porque no forma cuadros políticos, no Porque no, no va, tenía compromiso no. partidista. O sea, el, el compromiso que tenía con el PRD, lo cumplió. El, el compromiso que tenía con el PAN, lo cumplió. Yo, fue como personas no con el Partido Exactamente. Es que en, y, en, en, en, quiso meter plurinominales y no se le permitió claro. y, y ahí fue donde mandó la chingada Y ¿Qué? hay muchos muchos en, en, en el PRI todavía, por ejemplo, como el caso de Javier Nobel este, Que no se cambian otros partidos Una porque pues quizá tenga la ideología priista todavía ¿no? Pero en, en algunos otros casos es porque dicen ¿Para qué me voy a competir con un millón de morenistas? O para qué me voy al verde que si no soy empresario y también otra cosa este... el mismo partido a nivel estatal con Carlos Joaquín sí, como cobraban allá claro fueron mandados a otros lados a sí. hacer operación política que no que no estén beneficiado al PRI no, no, claro, no. Y hay nombre. No, no, ah. claro. bueno, desde la que era dirigente estatal del PRI. Ayuso precisamente, pues, no visitaba los municipios, no hacían reuniones. ¿Por qué con ese era el acuerdo político con el gobernador? Empezar a desintegrar sí, y no movilizar. Ellos mismos lo hicieron. Pero, pero inclusive se habla de que en la época de, de, de Carlos Joaquín, Raimundo King recibía un millón de pesos mensuales, eso... No creo eso que tanto, pero puede no ser que sí. De A lo que que <ríe> eran los se comenta, que recibía, ¿no? estaba bien sí, apagado. No, no de ley nada. No, era parado, no se dice de un millón. No, o sea, eso, sí. Eso, sí. Para, Por eso Raimundo no, no hizo nada, como no, que dice ¿no? Javier, se mantuvo quieto para que Carlos Joaquín acomodara las cosas. Pero yo creo que hay que detenerse un poco cómo llega Carlos Joaquín. Y esto, sinceramente, se maneja en ¿no? los medios políticos de que eh, al, eh, o sea, si sí pusieron el candidato del PRI, que fue Mauricio pero la cúpula la cúpula nacional inclusive la, creo que hasta el presidente de la república no estaba de acuerdo con, con, con, este, con Mauricio entonces muy por allá se presenta el problema de la que influye en este, en este caso el Pedro Joaquín y se dice que a través de Pedro Joaquín pacta con el el pan, con el PAN, con, este, con el PRD, y acuerdan la cúpula nacional, las cúpulas nacionales acuerdan que a Carlos Joaquín, por claro. eso Carlos Joaquín llega con, toda la, con todo el apoyo de la, de, de, de, se puede decir del presidente de la república, venía fuerte, pero además de muchos recursos, ¿no? Entonces es así como sale Carlos Joaquín, mucho pero sinceramente la, la, la vida política de Carlos Joaquín ha sido de, ahora sí que podemos decir de, de, de, de, de, de traición en traición, traiciona el PRI, traiciona el PAN, traiciona el PRD, construye un partido que, que, que aparece, ¿no? Sinceramente, yo creo que hasta le han pagado demasiado con la con la, la embajada, porque no tenía nada que ofrecer, no tenía el control del, del Estado, simplemente ya lo, ya lo se arrodilló Ah, es ah, que, hay, y ante y es que es decir, decir que no, no tenía controles es totalmente este ah, relativo Porque hay dos maneras de controlar una, manera, una una forma de controlar es, este, a todos ustedes me van a seguir es, hacer, a mí. Hacer, es una manera Y la otra manera es, yo los divido a ustedes Y esa división hace que ustedes no se pongan de acuerdo Y, sí. y sí. entonces me los chido. Ay, Son estrategias y las dos no, es control Estoy está de acuerdo contigo desde que es que es que es esa, es esa perspectiva. Está, ah, grabado, está grabado, está la, la, la pulverización del voto fue una de las estrategias más eficaces para que Morena se posicionara en el estado. Yo considero que el inicio de la debacle de algunos partidos fue precisamente las sí. alianzas. que Se hicieron recordarán la historia del pan, por ejemplo, que era muy difícil. ¿verdad? Y me estoy pagando porque no hagas nada. PAN Tenías que cumplir. Bueno, sí, bien, paro, bien, eso es que están solo uno. Eso no viene, pero la... Claro. El... <risa> etc. Cuando empiezan las famosas lances y empiezan los externos a llegar al mal, es cuando ya empieza a, a disminuir, disminuir su gente. ¿no? Empieza de la de bajo, Para llegar a este punto que están abriendo ¿no? Pues sí. Pues bueno, vamos a seguir tomando café. Gracias a nuestros televidentes de Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Así se pone aquí en la cafetería que se llama originalmente Caribe, pero que le, le pusieron el buen trato, atendido por el amable y patrocinado por Alfaro Llama. <risa> Hasta pronto.